¿Con quién? Con un amigo Les voy a presentar a un amigo Que es la tercera vez que viene ¿Eh? Gerardo ¿Cómo andamos? Buen día Empezamos una nueva jornada ¿eh? Eh, como, como decíamos Venimos a, a buscar los grados con, Acá con mi amigo ¿Cuántas, cuántas veces viniste ya? La tercera vez ¿Y cómo la pasamos? La pasamos el ambiente un muy tranquilo para desestresarse, para relajar y bueno, aprovechar el día eh, acá esperando. Vale. Bueno papá, vamos a mostrar un poquito. ¿Con, con, ¿con qué, año, qué año estás pescando? Porque mira, esa es la la gente pregunta, ¿qué, qué es lo que estamos.. ¿Con qué pescamos? ¿Con qué equipo pescamos? Mira, están tiradas, pero lo vamos a mostrar. Estamos pescando con un rincito. Con un rebotoro, ¿no? Con una cañita de 30 libras Ahí está. de 50 libras. Perfecto, perfecto. Allá también tenemos una Shirumi con un jurado tirada. Acá tenemos una Fendi con una Abu García. Y allá tenemos una Berkeley Emotion también con un Rillito Abu. ¿Eh? Mostramos un poquito lo que es la zona.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 Bueno querido, un, sal, un saludo grande para toda la gente de Buenos Aires, nos olvidamos siete vine acá el muchacho es de, de Quilmes, te mandamos un saludo grande a toda la gente de Buenos Aires, todos mis clientes, y gran parte de Buenos Aires que, que es la gente que viene para este lados y siempre más el aguante, gente de Córdoba que también, no nos vamos a olvidar. Así que señor, nos vemos para después, las próximas, y vamos a ver si podemos mostrar algún. Un doradito, saltar. ¿eh? Un saludo Saludos. grande. Chao, chao. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. A ver, mostrame un toquecito, a ver. Muéstrame. Muéstrame, viejito, a ver cómo va. Un solo, un solo viejo. Vamos, Gerardo, todavía. Vamos, Gerardo, todavía. Mira qué tronco viejo, mira qué tronco.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 nervioso, no lo puedo creer, la sensación inigualable Nico, te lo agradezco con el corazón, la verdad que lo buscamos, lo buscamos, le insististe y bueno, a las 12 del mediodía <risa> una cosa de no eh, hacer vale. y acá está. Bueno papá, mirá cómo está, tiene una ganadirse bárbara. Bueno, Vamos a meter un poquitito el agua eh, para que para que tome oxígeno y. y la devolución es eh, bueno. Más, Nico, gracias, dale. papá. Gracias, gracias, gracias por venir, te lo debía.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 Gracias, terrible, terrible gracias. Gracias, gracias, gracias Gracias papá, gracias, gracias Paticio dorado Seguro vas a sacar Pescador Soñador Paticio no dorado Seguro vas a sacar Si el sol está calentando Andate para el bañado Si quieres sacar pacú Sé paciente y muy callado, encarnale con un coco y silencio solo esperar. Que ese pacucito arisco no se te puede escapar Pescador, soñador, que ese pacucito arisco no se te puede escapar Que ese arisco no se te puede escapar